Hola, buenas tardes, soy Roberto González, de Grupo Castel Patrimonial. Somos un despacho de seguros que trabajamos con 20 aseguradoras, 5 compañías de fianzas y 3 compañías de salud. Eh, somos una empresa con 20 años de existir y es una empresa familiar, cuento con una estructura de 14 empleados. Y bueno... El asistir a, a, a este curso de Innoventas es una forma de aprender un sistema, una metodología exitosa de ventas y cuáles son los hábitos que debemos de tener y mantener para poder incrementar nuestras ventas en más de un 500%. Este es un curso, la verdad, muy bueno porque trabaja la parte de cómo vender, cuál es la técnica, cómo debes ser versátil para trabajar con los diferentes perfiles de clientes y además en qué te debes de enfocar, cómo trabajar, cómo manejar los cierres y todo lo que nos permite incrementar nuestro resultado en ventas. Yo se lo recomiendo o te lo recomiendo a ti si eres el que dirige el negocio, y que sabemos que la principal entrada de dinero para los, cualquier negocio son las ventas. Es nuestra preocupación más importante o esa donde deberíamos de enfocar el, el resultado o el, el, nuestra atención. Y si tienes un equipo de ventas o te dedicas a la venta, te va a servir. Es la mejor forma de encontrar una de alguna manera una receta probada. Una, una, una metodología exitosa que te va a ayudar a lograr también tú ese éxito y resultados eh, permanentes en tu organización. Muchas gracias.